Es que es, es, es muy complicado. Eh, hay que encontrar el partner ideal. Eh, nosotros teníamos algunos partners que creíamos que podían ser los ideales y, y no lo eran, ¿no? Bueno, por ejemplo, eh, nosotros en, en un principio eh, pensábamos que las agencias que hacen desarrollo e-commerce eh, eran nuestro partner ideal. Al tiempo descubrimos que tampoco era así porque... Eh, tampoco quiero pisar el callo a nadie, ¿no? pero, pero las agencias e-commerce, eh, su principal parte de negocio es eh, desarrollar integraciones y, y facturar horas al cliente. Claro, hora ¿Qué personal. pasa? Que como, exacto, que como nuestro producto es SaaS es muy fácil de poner en marcha, muy fácil de integrar, pues no es tan negocio para estas como un producto open source o on-premise donde tú al cliente le tienes que hacer más implementaciones y, y le, le facturas más horas para hacer la implementación. O sea, Es decir, una ventaja competitiva para nosotros de cara al cliente, pues de cara a ciertos partners no lo están. Entonces, eso nos costó un tiempo aprenderlo y descubrir que nuestro partner ideal era aquel que ofrece servicios que están alrededor del PIM. Es decir, que no es la propia integración, sino que es, pues, por ejemplo, automatizar catálogos en papel. Su negocio es horas de consultoría para automatizarte un catálogo así de gordo, ¿no? O, o enriquecimiento o estandarización de datos a, a nivel internacional, por ejemplo. Claro, eh, o, o por ejemplo desarrollo de, de webs o, o desarrollo e-commerce, pero donde el centro está en, en, en la captación de clientes, en, en el desarrollo, en la mejora de experiencia y demás, no las propias implementaciones integración de sistemas, pero más visto desde el punto de vista multicanal. Este tipo de partners eh, donde a lo mejor la comisión que nosotros le podemos dar es un como mucho, el 5% del total del proyecto, incluso menos, pero el 95% su paquete de servicios mm. que van más allá del propio PIB. Es, es, es muy interesante eso. Y hay más cosas eh, también. Eh. También de tener, que los partners tengan fe en ti, porque siendo un equipo pequeñito tienen que confiar en ti, que crean en el producto, eh, ir de la mano y ayud ayudarles a tener los primeros clientes, a tener los primeros casos de éxito. Y luego también un tema de volumen, contactar con 100 para que 90 o 95 te digan que no. Mm. Es, es, es, es bueno, a mí me, me parece muy interesante. A nosotros nos pasa lo mismo. Los integradores e-commerce que, que vendiendo un producto e-commerce te parecía lo lógico, al final no claro. les acaban partido. Porque por, claro. por mucha, siendo productosas, por mucha comisión que le des, es decir, o, o, o, o tienes una ronda de la leche y vas como algunos que van regando dinero y dice bueno, me da igual no rentabilizarlo porque estos clientes me van a traer otros clientes que son los que me van a hacer dinero, o si no es muy claro. complicado. Entonces, eso, el, el, el darte cuenta que tienen que hacer dinero alrededor de lo que, que tú le Das es súper valioso. Claro, es, es, ese es el punto. Ese es el punto. Es decir. Hay que entender que el, que, que el partner realmente donde donde de verdad tiene que, que sacar dinero es con el proyecto de implementación o ¿no? con los servicios donde es experto en, en hacerlo. Porque la comisión por sí sola, bueno, está bien, porque sí. cuando tienen muchos clientes, pues a fin de año es dinero. A lo mejor te da para pagar dos nóminas o tres nóminas, no, pero pero no les va a sacar de, de pobres, no, entre comillas, o ¿no? No, no les va a cambiar el negocio mucho. Pero sí ponérselo fácil para que tu producto integre muy bien con todos los servicios que hay alrededor. Y eso yo creo que es un, es un, aprendizaje, un aprendizaje interesante que, que a nosotros nos costó un tiempo eh, averiguar.